Cauquenes eh, pregunta y eh, señala que en el hospital de Cauquenes cuenta, o pregunta más bien dicho, si el hospital de Cauquenes cuenta en definitiva con los elementos de protección personal para todos sus funcionarios dice que desde el interior del recinto se le ha informado que ni siquiera el personal está en contacto con posibles casos eh, que está en, en contacto con posibles casos digo cuentan con el equipamiento necesario, han debido confeccionar mascarillas, escudos faciales no cuentan con cubre calzados y reciclan ...hasta batas desechables, doctor. ¿Es eso efectivo? A bien, eh, eh, hoy en la mañana me comuniqué con el señor director del hospital de Cauquene... Eh, por, eh, ...por esta situación en, en particular. Y debo señalar eh, efectivamente que desde el inicio de la pandemia... ...el 4 de, de marzo, y voy a señalar lo, las cifras que voy a dar a continuación... ...son hasta el día 14 de abril... Eh, ...todos los establecimientos cuentan con elementos de protección personal... En el caso puntual de Cauquienes, se han enviado a la fecha puntual. Eh, eh, 8.000 mascarillas, mascarillas simples, 20.900 pares de guantes, 2.180 mascarillas N95, que estas son de alta calidad y de un uso más, más, más específico, más prolongado. 510 escudos faciales, 400 perdón, 4.400 pecheras des desechables, 165 botellas de alcohol gel para uso eh, eh, de nuestro personal, 4.600 mascarillas desechables de tres pliegues. También quiero señalar que a nivel de la red hospitalaria del MAULE, Servicio de Salud del MAULE, y red eh, asistencial en general, se han entregado a través del, a través del Servicio de Salud del MAULE 856.850 pares de guantes, 41.980 mascarillas N95, insisto, de alta calidad, 12.550 escudos faciales, 148.190 batas desechables, 5.895 botellas de alcohol gel, y 2.725 cajas de mascarillas, cajas de mascarilla desechables de, eh, de, de tres, de tres pliegues. Además, mencionar que algunos de nuestros funcionarios están solidariamente confeccionando mascarillas y cubos faciales para ser entregados a la comunidad o a alguien que los pueda eh, requerir. A esto debo agregar ayer la donación de la Fundación del señor Luxich, 57.500 mascarillas N95, donación que se hizo efectiva a todos los establecimientos de la red asistencial a través de la, eh, del Colegio Médico de Chile, eh, intermediado y entregado por su presidente, el doctor Juan Enrique Leiva, que eh, ha salido ampliamente publicitado, que viene a construir enormemente el apoyo a nuestra red asistencial de tener nuestros elementos de protección eh, eh, personal adecuado, oportuno y en cantidad y calidad suficiente para realizar todo tipo de atenciones que se necesiten en pro de salir de esta eh, pandemia y proteger a nuestros funcionarios, a quienes nosotros les debemos el, el, el, les debemos el servicio de cuidarlos. Ellos son los que nos van a dar atención en un momento determinado, debemos cuidarlos mucho.